Hola, ¿cómo andáis? Papel reciclado parte 1. <risa> está bien, está bien, tranquila que se si el choto. Anchos... No, no, no, no. Ahí. Pelizo. Primero, niña, tienes que sacar esto. Sí, pero me voy a buscar uno de estos. Hay que acercarlo mucho más, ¿eh? No faltan que no quiero meter en el ojo Pero es súper angular, o sea. Yo me veo perfectamente. Ahora lo de vuelta, ponile. Sí. Así. Ajá, exacto, chica. Yeah. Y ahora sí, bien. Bien escurrido. Escurrido. Vive una piña debajo del mar. eh, pon, ja. Los jitazos de. de Cata. ¿Qué Estás jugando dentro del aula. Bueno, qué? Bueno, yo creo que esto ya está. ya Vamos a de a poco ir levantando. Sí, te lo y es lo que nos pasa al carajo el papel. Vamos. Perfecto. ¡Sí! Genial. Y te quedará. Sí, Es hora la aventura! ¡What time is it? Adventure time! Bueno. Si esto está hecho para que uno de los colores que tiene aquí para acá y se perderá la misión. ¡Oh yeah, motherfucker! Hola. ¿Eso sigue filmando? ¿Eso sigue filmando? ¡Eso sigue que ¡Helo! ¡Hello! Descubrí que si vas allá afuera, se ve por dónde está el ascensor. No, no, no, es una llama de Acá, mira. Mira ahí. Triste. La querés afinar. Ah, no. ¿eh? Ahí no te cansan, ¿no? No sé si te corta el sonido acá. Sí. sí a Crónica. ahí sí, con ¡Ay, sí, qué! ¿eh? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.